<risa> el plazo mediano, el medio, el... <risa> no me dejaste <risa> ahí. plato aparte? nuevo blog hemos venido hasta carne garibaldi según el récord guinness el restaurante más rápido del mundo entero así que vamos a ver cómo nos va en carne garibaldi señor dicen que carne garibaldi es muy tradicional acá sí. por la rapidez del servicio tiene el récord guinness de servicio ¿Qué ya que estamos rumbo a Carne Garibaldi Yo me puse a investigar un poco acerca de este sitio, este restaurante Porque la gente habla tanto de él Y para no mentirles, en Panamá también se habla muchísimo No les miento, aquí les muestro el sitio web de la prensa Que es como que nuestro periódico número uno eh, en Panamá, en circulación en Panamá Y hablan de que el restaurante más rápido del mundo está ubicado en México Y ya que estamos aquí, pues simplemente vamos a, uh! vamos a aprovechar Ay. para conocer qué tan rápido es y... Prepárense porque vamos a tomar el tiempo en que tardan en el servicio. Sí, ¿no? sí hay que, hay, hay que tomar el tiempo porque no tienen un Para que sí. vengan desde Panamá, exacto, a probar las carnes del señor Garibaldi. <risa> Amigos, ahora sí llegamos al famoso restaurante. Aquí lo tengo detrás mío, Carne Garibaldi. Gise, acabamos de a llegar a Carne Garibaldi. ¿Qué se siente? Vamos a experimentar el restaurante más rápido del mundo. Tú que eres experta en comidas, ¿qué te esperas? ¿Qué presientes que va a suceder allá adentro? ¿Que te lo preparan rápido o no? Hay que hacer dos pruebas, Gise. Una tiene que ser la del tiempo, tiene que ser rápido y lo otro es la del sabor Claro, exacto Tiene que ser claro. rico, no, sí si, es, si no es rico La contextura de la carne, qué tal, poco, poco? <ríe> Ella va a medir la contextura y todo Pero bueno, vamos a ver qué tal nos, nos va en carne Garibaldi y, y le damos ¡Empezamos! ¿Esperas? Espero que es sepa Lisa, bien Ella me está grabando y yo estoy grabando y yo la estoy grabando a ella <ríe> fuera, pero tengo una preocupación dice, ya me preocupó. ustedes saben que ella es experta en comida y todas estas cosas yo estoy un poco preocupada por el tema rapidez su sabor su frescura realmente no sé qué esperar, pero bueno, vamos a tratar de que todo salga bien allá adentro y ahora sí gente, vamos a darle Carne Garibaldi, definitivamente uno de los restaurantes más recomendados cuando vas a Guadalajara conocido por ser el restaurante en dar el servicio más rápido del mundo de hecho fue reconocido desde el año 1996 por los Guinness mucho más rápido que cualquier cadena fast food o cadena de comida rápida que puedas imaginar. Un platillo de carne en su jugo tarda aproximadamente 13 segundos en llegar a tu mesa, pero eso lo vamos a descubrir en este instante. Apenas entramos ni siquiera hicimos ningún tipo de pedido, simplemente nos recibieron con estas cositas que están acá a hacer una carita de frijoles de la olla, carne de res finalmente picada, y lo sienten. Sí, okay. El jugo lo tenemos con chile o pues sin chile. Okay. Es un poco de jalapeño que le da mejor sabor todavía. Resalta el sabor. Le ella sin picante y el mío con picante. Ok, le van a calar. <risa> sí, yo le jalo. <risa> ok. No se con lo que viene siendo. Aquí tenemos la verdurita, cebollitas, cilantro, limones. Los frijolitos son de especiales de aquí. Son frijoles con elote. El mantecado con. Manteca de cuerpo Entonces me das eso ah, o, ya, o ya con eso ya sí, Con estos vienen Se los Perfecto. podemos cambiar Ir cambiando si se los terminan Y cambiando si todavía no se Y vienen. ya estaría incluido Están incluidos Wow, qué bueno Para esta altura ya nos habían traído algo más a la mesa Yo no tenía idea de qué era Las típicas tortillas de aquí de Bixby ¿Qué es esto? No me dejaste ¿Me traes otra parte? <risa> Amigos, creo que ustedes ya notaron que yo estaba bastante confundida y gran parte de lo que me decía el mesero, pues simplemente no lo entendía porque hablaba bastante rápido. Sin embargo, en menos de 13 segundos ya había llegado mi pedido a la mesa. Ni siquiera tuve tiempo de tomar el tiempo. La carne más rápida del mundo, vamos a ver si está rica o solamente es rápida. Ahora sí, señores, vamos a probar con todo porque vinimos desde Panamá para esto. Está rica, tiene su contextura, aunque la salsa es bastante liviana. No sé si está así porque yo la pedí así, no tengo ni idea de qué pedí. Me parece que está bastante rica. Me gusta la originalidad de que tenga frijoles adentro y todo eso Y el picante lo pedí medio y sí está medio No está tan picante, no está como que tan potente insoportable No está así Otra cosita que pedí, esta jarra que ven aquí Es jugo de limón natural Me gusta que acompaña como que el plato o la comida siempre ¿Cómo se le dice? Totopos Son estos totopos que están acá Te lo traen en un plato grande eh, Y te lo traen junto con frijoles y maíz Y lo venden en todo Guadalajara Bueno amigos, esto fue eh, carne garibaldi La verdad, bastante rápido Fue demasiado rápido, más rápido de lo que yo imaginé eh, Y está delicioso también la comida Está muy rica Pero bueno, quiero saber qué piensan ustedes acerca de la velocidad de este Rápido del mundo entero, del universo, así que comenten o que dejo arcajía en los comentarios qué piensan ustedes del restaurante más rápido del mundo yo soy Catherine Boyce, los amo demasiado y espero que hayan disfrutado muchísimo este super blog. aquí desde el Garibaldi